Pandético Pandético Perraco De las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Skinner, Perraco de las cumbias de 78 revoluciones por minuto Ocultas Radekiller Skinner. En vida, Israel, Palestina, チャチャチャ<音楽><音楽> Thank <laughs> you. ¡Te ciclos.